bueno chicos, bueno chicos les invito a que se suscriban a este canal este canal es nuevo, vamos a estar subiendo ejercicios relacionados a la matemática no álgebra, eh, química, física, geometría, trigonometría bueno chicos, aquí tenemos un ejercicio simple muy sencillo, eh, a modo de repasar o recordar exponentes de la potenciación eh, hallar x al cuadrado por x a la quinta por x al cuadrado elevado a la quinta sobre x al cubo este para resolver este ejercicio vamos a utilizar la fórmula de cociente de bases iguales ¿ok? Eh, aquí sólo tenemos eh, por resolver eh, esta partecita ¿okay? x al cuadrado elevado a la quinta bueno esto es potencia de potencia entonces solo tenemos que multiplicar así que no tenemos que hacer muchas cosas es muy sencillo, entonces tendríamos eh, x al cuadrado por x a la quinta por x a la, a la diez, ¿no? Sobre x al cubo. Bueno, aquí es donde vamos a aplicar esta fórmula de cociente de bases iguales, ¿no? A cociente de bases iguales eh, los exponentes se restan, ¿ok? Eh, tenemos aquí, eh, bueno, allá, me olvidaba. Eh, exponentes de bases iguales se suman. Ok, eso ya lo sabemos, así que no vamos a tener muchos problemas en eso. Eh, como se suman eh, los exponentes, tendríamos 2 más 5 más 10, vendrían a ser 17. Ok, x elevado a la 17 sobre x al cubo. Ponen bueno, en el cociente de m solo 1, eh, entonces no, no, no tenemos que hacer nada. Okay? Y pues vamos a tener que restar, ¿no? Vamos a aplicar la fórmula de cocientes de bases iguales y pues tenemos que, vamos a tener que restar 17 menos 3 y pues te queda, nos quedaría x a la 14, ¿ok? Bueno chicos, hasta la próxima y no se olviden suscribirse y vamos a subir full ejercicios chicos.